Hola, bienvenido a este video tutorial de la Biblioteca Central UNSAM. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes visitar nuestro sitio web desde cualquier computadora, tablet o smartphone. En esta oportunidad, preparé un video. Vamos a verlo. Para ingresar al repositorio institucional de tesis de grado y de posgrado de la UNSAM, primero debes ingresar al sitio web de la biblioteca. Una vez dentro del sitio, sobre el costado izquierdo de la pantalla, encontrarás el enlace al repositorio institucional. Haciendo clic en él, ingresarás al repositorio. Verás la Bienvenida al repositorio, donde se explica el conjunto de documentos digitales de texto completo y parciales que comprenden este mismo repositorio. A su vez podrás leer la misión por qué y cómo publicar en el repositorio institucional, en caso en que te interese compartir tu tesis, siempre teniendo en cuenta que el repositorio cuenta con una licencia del tipo Creative Commons, contenido de las colecciones, explicado en qué consiste y las políticas y el marco legal vigente. Además, podrás tener acceso a la colección, es decir, podrás leer y acceder las tesis de grado y de posgrado. Para ello debes hacer clic en el enlace que se encuentra en el botón derecho de la pantalla colección de trabajos finales de grado y posgrado. Haciendo clic en este botón podrás acceder a la reforma de búsqueda. Encontrarás búsquedas por autor, director de tesis, título, tema, unidad académica y año. Además podrás observar las últimas tesis subidas. En este caso realizaremos una búsqueda según unidad académica. Haremos clic en la unidad Puede ser la Escuela de Economía y Negocios, la Escuela de Humanidades, la Escuela de Política y Gobierno, el Instituto de Altos Estudios Sociales y el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. Igualmente, el repositorio se encuentra en constante ampliación, por lo que es probable que muy pronto aparezcan nuevas escuelas e institutos. Haremos clic en la Escuela de Política y Gobierno. Veremos entonces distintas carreras dentro de la Escuela de Política y Gobierno. Haciendo clic en la Licenciatura de Administración Pública, podremos acceder a las tesis y trabajos finales de esta licenciatura. En este caso vemos que hay subidas dos tesis. Haciendo clic en el icono de la tesis, podremos abrir el documento. En este caso vemos que tenemos acceso al texto completo. Podemos ver el nombre de la tesis, el autor, el director, la afiliación académica y el tema. Además, podremos acceder al modo de citación de esta tesis. Haciendo clic en el enlace PDF, podremos ingresar a la lectura en texto completo del documento. Te invitamos a recorrer el repositorio institucional para que puedas tener acceso a todas las tesis y trabajos finales de grado y posgrado. ¿Estás recorriendo el canal de YouTube de la Biblioteca Central?